Como anda gente loca de YouTube, bien, mal, fenomenal, genial. Bueno, como ya vieron en el título, hoy les traigo un cleo que había hecho ya hace mucho tiempo, pero siempre se me olvidaba subir el cleo por muchas razones. Cuando vean el cleo, ustedes de seguro dirán, el hey pendejo si no es un mod tuyo. Bueno, yo les digo que este mod si es mío, lo hice inspirado en el antiguo mod, pero esta versión se podría decir que es un poco mejor que la antigua y abandonada versión de hace más de 50 años perunos. Bueno, quiero avisarles que ustedes cuando lo descarguen, no les aparecerá con algunas cosas mal puestas como por ejemplo este maldito porno corto, otra cosa. Bueno, últimamente estuve retocando este viejo mod mío, así que cuando lo descarguen, posiblemente dentro del archivo zip que les dejaré el mod, encontrarán tal vez 3, 4, 5 archivos Cleos. Tal vez se pregunten, ¿qué por qué son tantos? Bueno, la respuesta es sencilla. Este mod que hice ya llevaba más de un puto año guardado en una de mis nubes, y me di cuenta de que tenía algunos fallos así que decidí reparar algunas de esas cosas y dejar todo un poco más prolijo. Dentro del comprimido SID, también les dejaré un blog de notas que les dirá qué es, o qué es lo que hace cada Cleo, esto lo hago solo por si solo desean instalar una sola cosa. Pero, ¿saben qué?, creo que se van a joder mucho con eso, ya que mientras digo esto, se me ocurrió poner todos los objetos en un Cleo, en otro dejaros solo el disquete de guardado, y en otro solo dejaré un teletransportador para que puedas salir de este interior, sin tener que tirarte al vacío y perderte en un abismo de oscuridad y pesadillas eternas donde nadie te irá a buscar porque nadie te quiere y como Rockstar pensó en eso, ellos te teletransportan a la calle más cercana para que te tomes un taxi, y te vayas a llorar en la cama de tu casa para que ella no te vea así, jaja, ja, oh no. Jeje, creo que ya me fui muy lejos con esto. Bueno, como ven, el modeste vendrá con unos autitos deportivos para que se diviertan. Espera, ¿qué dijiste, que como sacamos los coches a la calle... Es fácil, te subes a uno y lo conduces hasta el marcador rojo y listo, el grandísimo Goku los teletransportará a la calle por el bajo costo de 0 dólares, así es, dije bien, 0 dólares, jeje, bueno. Supongo que eso es todo, ya sabes qué hacer si te aburriste escuchándome. No dudes en dejar tu super dislike y la anulación de la suscripción del canal. Sin más nada que decir, me despido. Saludos desde Argentina. Bye.